Glorioso San Joaquín, me pongo bajo vuestra protección. Ayúdame a imitar en todo a vuestra gloriosa Hija, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ya que imitándola a ella, llegue yo a conocer, amar y servir a Dios con todo mi corazón, hasta mi último suspiro. Te lo pido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorioso San Joaquín, Padre de nuestra Madre María, ruega por nosotros.